En el día de hoy escribe un artículo. ¿Por qué la derrota del PLD y la victoria del PRM? Y hace un recuento de toda la diablura que Danilo y ese equipo palaciego intentó hacer para modificar la constitución y que Danilo pudiera reelegirse haciendo todo tipo de maniobras y cometiendo todo tipo de abusos. Y que eh, dice leonel que yo incluso... Varias veces he hablado de eso aquí, que la lucha del pueblo, la lucha del pueblo eh, eh, eh, puso entre la espada y la pared las pretensiones de Danilo, pero que lo que le puso la tapa de pomo, como yo siempre he dicho aquí, fue una enigmática, así mismo dice Leonel, una enigmática llamada desde Washington, la llamada aquella de Mike Pompeo, el secretario de Estado, que fue lo único, oigan, el pueblo en contra de eso y Danilo y ese grupo dispuesto a que este país se, se produjera un baño de sangre por las ambiciones de esa gente. La gente no tiene idea lo que pudo haber pasado en este país con ese grupo ambicioso. Si eso Estados Unidos, que yo lo dije siempre, es Estados Unidos que no lo quiere al PLD abiertamente, los que ven este programa saben que yo siempre decía eso. Es Estados Unidos que no lo quiere. Estados Unidos, por varias razones que ya yo he explicado en otras ocasiones. Varias, varios factores. Y pero ese grupo estaba dispuesto a todo, señores. Dispuesto a todo. Si aquí no se le hace una resistencia a ese grupo. Y Estados Unidos viendo lo que eso podía conducir. Miren no se sabe de lo que nos hemos librado los dominicanos. Y como dice Leonel ahí. Es lamentable. Y yo lo dije en mi momento. Mira, quisiera yo tener esos programas. Yo, yo decía, qué lamentable que tenga que intervenir Estados Unidos. Que para parar esa reelección. Y esos planes criminales que tiene ese grupo. Tenga que intervenir Estados Unidos Porque miren si no se produce esa llamada El pueblo lo derrotó Es verdad Pero ese grupo estaba dispuesto a todo A todo estaba ese grupo dispuesto Y Danilo es capaz de todo Lo demostró Danilo se veía desafiante Danilo se veía Que No le paraba bola nada como dicen los tigres. Miren Y ese grupo si no se produce esa llamada uno no sabe lo que hubiera ocurrido en este país. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Un placer. Qué, qué bueno. Omar, eh, yo soy, yo soy maniel, un suelo aquí en su programa. A la, orden. a la orden. Omar, Omar, yo quiero que usted me explique a mí. Yo quiero que usted me explique a mí. ¿Por qué el toque de queda nada más es para la gente vieja y para los seres. ¿Cómo hay? Dígame, ¿cuál es ese problema? No, es el toque de es para todo el mundo? El toque de queda... no, mi hijo. Pa. Dígame. Omar, Omar, vea, aquí ya va a domingo, es un diciembre, acá para acá arriba para millones. No, lo que pasa es, es déjeme decirle, el toque de quede para todo el mundo, pero hay gente que lo violan. Y la autoridad no se impone, ¿me entiendes? Exactamente. La autoridad no se pone los pantalones Y se hacen muchas veces de la vista gorda, veces de la vista gorda. Hemos recibido, ahora que usted dice eso Cientos de denuncias de sitios, de comunidades, de sectores, de barrios Que estos que de queda no lo respetan Cientos de denuncias De muchísimos sitios, a diario me llaman En el programa Fuera del Aire en las calles. miro más en tal sitio. Es un desastre. Aquí hay un sitio que beben. Fuman juca. Fuman Alante de todo el mundo. Hacen cumpleaños. Hacen bodas. Que está prohibido. Y la gente viola todo eso. Y la autoridad no se impone. Porque si la autoridad se impusiera. No importa lo que digan. Esa es la aplicación de la ley. La dictadura de la ley. Otro gallo cantaría. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Bien, un placer. Bueno, Omar, ya van a comenzar a designar todos los directores regionales y distritales. Ya hay una resolución del Consejo de Educación que salió esta tarde. Ya tiene facultad el ministro para comenzar a designar todos los directores regionales y distritales. Y aquí al ministro le dice que están todos designados. Ah, pues vamos a esperar esos nombres entonces de quiénes son... Los designados y los agraciados. Muchas gracias por esa información. Miren, señores. Para que ustedes vean que es la falta de autoridad. Y la falta de un régimen de consecuencia. Ustedes ven esos gallitos. Que desafían la autoridad. Y que hacen atento a ellos. Esto el qué le queda. A que van a Estados Unidos y no se atreven a eso. Y usted lo ve pianito. ¿Sabe por qué? Porque allí le aplican la ley. Ellos lo hacen aquí eso. Y aquí hacen muchísima vagabundería. Y aquí hacen de todo. Y desafían la, que lo hagan allá para que usted vea. Lo hacen aquí. Porque la autoridad no se da a respetar. Porque las autoridades de aquí, la mayor parte son corruptas. Unos malditos corruptos que los que viven es buscando cuarto. Y nadie lo respeta. Y la gente lo desafía. La gente los desafía. Usted ve a la gente, pero yo lo veo eso, señores. La gente está en la calle bebiendo y cosas. Y cuando ve a la policía, se esconden y vuelven y salen. Porque no le temen a la autoridad. Porque es una autoridad que no se gana el respeto. Ellos van a Nueva York. Y usted lo no ve qué pianito que andan. Porque saben que allí se le aplica la ley. Allí se le aplica la ley. Allí son otra gente. Esos mismos que aquí desafían todo. Eso mismo que aquí, usted lo ve en esos barrios, haciendo diablura. Van a un país de eso, y no solo en Estados Unidos, van a España y, y andan pianito. Van a Alemania y andan pianito. Van a Suiza, donde están la mayor parte de los dominicanos. Italia y andan pianito. No se atreven a hacer toda esa bajamudería que hacen aquí. Ve la playa de Boca Chica ayer y la mayoría de playa del país, que se, se ha dicho mil veces que las playas no pueden estar abiertas. No, Puede haber esa participación masiva de la playa. Y ellos van, ayer, ayer se formó un tapón de apaga y vámonos. Pero es que no se hay respeto. Aquí está Ramón Cordero, un gran televidente de este programa. Buenas, Ramón. Mi amigo Omar. ¿Cómo tú estás, hermano? Excelente, Omar. Mirando a ti y descollando esas ideas. Gracias, hermano. Gracias. Un placer para mí, tu ¿sabes? amigo y hermano Abel te envía saludos. Ah, pues un saludo a Abel, un saludo a Abel. <ríe> gracias, Ramón, hermano. Siempre es tuyo, oíste. Te envié una caricatura, muéstrala en la cámara. Ah, ah, pues déjame ver, déjame ver. Aquí tengo una llamada. Ah, favor, sí. Está, está bien, gracias, Ramón. Gracias. Sí. Sí. Una llamada por aquí, buena. Hola. Sí. Bueno, más ma. Oye, maestro, para decirte. Ese comentario que tú estás haciendo ahí Es muy bueno Si todos los comentaristas de aquí De este país fueran como tú Aquí la ratrería No existieran tanto a lo público Así es Porque mira, es vergonzoso más? Porque aquí No, esto es una ratería, Omar. Una ratería. Es verdad Tú tienes, tú tienes es una razón ratería grande. Esto es una rastrería, así mismo es Esa es la palabra, esto es una ratería muy, muy correcto de tu parte, gracias hermano, déjame ver lo que Ramón me envió, que me dice que mandó una caricatura, entonces, oye, esto es una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza, entonces, ay, espérate, vamos a coger esta llamada, pero quiero que, buena, buena. Bu Buenas tardes Omar, ¿cómo tú estás? Bien, un placer. Mm. Digo, Omar, sabe lo que está pasando aquí? Que los funcionarios grandes del PRM están nombrando su gente, su mujer y su chula. Aquí está pasando muchísimas cosas grandes que después nos vamos a entablar para que tú veas lo que está pasando aquí. Por eso nosotros y nosotros. Y nos quedamos toditos fuera. Nos quedamos mucho fuera, Toy. Está bien, ¿No? gracias. Da